Buenos días, estamos en Toledo. ¿Es ¿Verdad, Cintia? Es verdad, estamos en Toledo. Hemos venido a pasar un día en Toledo. Entonces, vamos a subir las escaleras. Claro que Toledo está encima de una colina. Así que, para subir, bueno, nos han puesto. Escaleras automáticas, muy bien. Porque si no, sería difícil, ¿eh? ¿Has visto el tamaño de de, de esas plantas que pican? Nettles. Yo toledo. ¿Ves de dónde de las walls? You see the way they've got the walls here? Yeah. To allow the cars to come by, <laughs> so they don't get scratched. <laughs> Calle de las Tendillas. Ok Sebastián, of your de tu documentary, ¿ok? Entonces Sebastián, ¿Sí? ¿dónde estamos? Estamos en Toledo. ¿Por qué se está huele, mamá? ¿Por qué se está huele? No, Gordon, hiciste esta tienda. Hola, pues ahora voy a hablar de la población de Toledo. Y es aproximadamente 87.000 personas viviendo en Toledo ahora muy bien pues aquí tenemos acero ignosidable que son las cosas más populares de Toledo de este sitio des, especialmente de este pueblo es el más popular como esas espadas bueno. es una espada muy pequeña esta eh he visto espadas muy grandes entonces esta es, es una, una espada de 7 euros. No, Dani, para, para, para. Pues sí, ya estoy aquí. Y aquí es el acero inoxidable real y grande. <risa> eso, es, eso es lo que los, las personas de Toledo usaban para guerra. En las guerras, sí. Mm, ¡Mira! Uy, hey. ¡Qué bien! Mira, Dani. Pues aquí ya estoy en un sitio donde fabrican mazapán porque Toledo, ahí está el mazapán. Toledo fabrica much, mucha mazapán. Correcto. Y unas personas vienen a Toledo para comprar mazapán. Correcto. La catedral de Toledo que es esta. También se llama Santa María, llamada, tamine, llamada también Catedral Primada de España. Es, es un templo católico oh. de arquitectura gógica, go, ah. en Toledo con, considerado... Para algunos, como el Opus Magnum, uno de estos, de este estilo en España. Mm, pues todavía estamos aquí en Toledo. Eh, es la, son las 3, las 3 de la tarde, no sé, las 4. Hace mucho frío. ¿la son las, verdad? 3 ¿Eh? ¿Las 3 y 8 minutos? ¿Las 3 y 8? ¿Hace mucho frío? Eh, hace sol, pero el sol no da, no da, da luz y nada, y poca cosa más. Entonces, estamos a punto de ver el, la catedral desde el, el lado más bonito. Hoy es, hoy es miércoles, así que no hay mucha gente, y claro, miércoles y enero, hace mucho frío. Entonces, la gente que está aquí, está aquí porque tiene que estar aquí. Mirad esa puerta. Esa es una puerta. Y las demás tonterías. Esta puerta... ¡Hola! De madera muy vieja. Wow. Tanto trabajo ahí. Mira Seba, se va. Tanto trabajo. Dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que son los apóstoles o qué. Pues aquí estamos en el lado más bonito de la catedral. Correcto. Qué interesante allí. Hay carenas en la pared. ¿Para qué? ¿Para los pecadores? A lo mejor así los pueden castigar colgados pecadores por todos los sitios. Bueno, hemos pasado un día fenomenal. Ahora no podemos encontrar el coche. Eh, entonces, bueno, ya sabemos por dónde vamos, pero hemos bajado unas escaleras eh, mecánicas, pero las incorrectas. Eh, hay dos eh, mecánica, escaleras mecánicas, así que vamos a encontrar las otras. Por las puertas, porque las puertas, I forgot my line.